Ya. Mi función este año en el pase fue principalmente realizar talleres con estudiantes de tercero medio sobre proyecto de vida, ampliación de expectativas vocacionales. En general el área se llama Preparación para la Vida, entonces es bastante amplio, centrado en el proyecto de vida postsecundario, ¿no? una vez que las chiquillas salgan del liceo. La experiencia con los liceos fue súper buena, súper enriquecedora, entonces trabajar en espacios el taller siempre es muy enriquecedor, se hace mucha profundización de los temas, se comparte, se, llega, se conforma un espacio en donde se llega a una intimidad mayor, se puede trabajar como en profundidad ciertas temáticas, a mí me gusta mucho, fue muy enriquecedor en los liceos. Por otra parte también se trabajaba mucho con equipos de orientación y con profesores y otros, otros actores importantes o estratégicas en el colegio. Y las proyecciones para el 2016 es bueno, continuar con, con el tema de los talleres, que es una instancia muy buena. Son espacios disruptivos también respecto al liceo, donde las chiquillas pueden experimentar nuevas maneras de pensarse en el mundo. Y ojalá trabajar esto ahora sí de la manera más integrada con el liceo. ...o sea, ojalá planificar talleres con el equipo de orientación... ...con el equipo psicosocial, con profesoras... ...poder trabajar en conjunto... ¿no? ...no ser como un ente externo del liceo... ...que viene a ejecutar un taller... ...o a hacer o imponer una, una meta... ...sino ser un, una persona que viene a sumar... ...e integrarse a la comunidad escolar... ...de la manera más armónica posible... ...y bueno, eso sería, sería buenísimo con proyección... para el 2016, poder planificar y trabajar... ...mucho más integradamente con, con los establecimientos... ...incluso con el resto de la comunidad apoderado lo más amplio posible.